Hasta las 3 de la tarde, haciendo de tu tarde la mejor tarde de tu vida. Acordate que vos elegís qué tarde querés vivir, qué noche querés pasar y en qué mañana te querés despertar. Vos siempre elegís. Y llegó el momento de Andrea Versace, llegó el momento del mundo del tenis, de pelota a pelota, raqueta a raqueta, por eso le damos la bienvenida a nuestra corresponsal de lujo, Andrea Versace, Hola, Andre, cómo va? A ver, a ver, qué pasó. No se te escucha, a ver si. A ver. Ahora sí. Ahí se escucha. Sí, perfecto. Ah, perfecto. <risas> Hola, cómo están? Muy bien, y vos? Bien, bien, acá, bueno, disfrutando del de Master 1000 de Monte Carlo. Qué lugar lindo, ¿no? Este, Ay, después sí. de Pinamar, obvio. Sí, tal cual. Además me trae recuerdo de Guillermo Vilas. Uh, bueno, tenemos muchas novedades hoy, pero vamos a ir paso por paso. Dale, vamos. Claro, de hecho, eh, Guillermo vive en Mónaco, en Mónaco. Eh, así que, bueno, comenzó, se está jugando la, la primera ronda. Eh, bueno, acá yo lo que quise mostrar un poquitito lo que es esta cancha. O sea, miren el mar. O sea, está en el... Eh, Montecarlo en Mónaco en el Principado eh, y es una de las canchas en el cual en lugar que te pongas ves la ciudad, porque Montecarlo es muy chiquitito donde, bueno, se juegan, todos conocemos ¿no? Eh, Montecarlo pero realmente fíjense lo que es y cómo se ve el mar de fondo así que bueno Hermoso este, se está eh, eh, Sí, hermoso, se está desarrollando la primera ronda de este Master 1000 eh, con muchas novedades Así que bueno, eh, les cuento que ayer, no es lunes, hoy es martes, el lunes ayer jugaron los argentinos, que es la siguiente placa, eh, bueno... El que venía medio flojo, que no ganaba mucho, era Diego Schwartzman pero sí pasó segunda ronda, le ganó a David Goffin por 6-4 y 6-2, y mañana va a jugar con el italiano Yannick Sinner. Hizo un gran partido el peque, así que bueno, y al lado lo vemos a Fran Cerúndolo que está jugando muy bien, Fran, muy bien, realmente, debutó por primera vez en Monte Carlo, y le ganó a Cameron Norrie, ¿Quién era? Les recuerdo quién es Cameron Norrie, el finalista de la Argentina Open, el que le ganó el y después se le ganó en Brasil, sí. Cameron Norrie, bueno, le jugó a él, y sin embargo le ganó... Por 6-3 y 6-4. Eh, y ahora le toca jugar con otro italiano, Matteo Berretini. A mí me encantan los italianos. Entonces, justo le toca. O claro. sea, a Diego Schwalman mañana con Sinner y mañana también juega eh, con Berretini, Fran Serúndolo. Eh, realmente, este, bueno, cayó Sebastián Baez, eh, así que bueno, tenemos dos argentinos en segunda ronda eso que es en Mónaco, ahora de Mónaco mira, pasamos por todos lados de... por, por eso se ah. llama el mundo del tenis pasamos por todos lados bueno, acá estamos, este es Tommy Echeverry quien el domingo jugó eh, la final eh, con Francis Tiafou que es ese morocho, el negro grandote, negro de raza eh, y le ganó eh, salió finalista pero perdió la final por 7-6 7-6. ¿A qué eh, quiero explicar? Para los que no conocen puntaje de tenis, cuando se llega a, estamos jugando Karina y yo, y llegamos a 6 puntos Karina y 6 puntos yo, se juega lo que se llama un tiebreak, entonces desempatamos con puntos, entonces Ajá. por eso se convierte, el que gana el punto se convierte en el 7-6, o sea que no es que perdió por 6-2, Claro, seis, ahí, tres, ahí estuvo muy ¿verdad? peleado. Doble, claro, estuvo ahí, estuvo ahí yo creo que fue uno de los mejores partidos de Tomás Echeverry, Tomás Echeverry yo lo veía eh, mucho, muchísimo, jugar inclusive en Interclubes, en Challenger, pero realmente los últimos 10 meses es una cosa impresionante, este ya está 59 del mundo en el ranking, subió un montón... Así que, bueno, es un argentino que realmente da mucho que hablar, y esta fue la, como dije, que es oriundo de la Esplatense, oriundo de La Plata, eh, ganó, se llevó la final de, de Justo. Pero vos imagínate que para los chicos, o sea, yo digo chicos, no, porque, bueno, tienen 24, 25 años, sí, eh, sí. llegar a estas instancias no solo es que ahora está consiguiendo el mejor ranking de su carrera, sino que además eh, el dinero que obtienen los ayuda muchísimo a poder a proseguir para otros torneos, porque todo implica un dinero, no para poder viajar, para que poder vaya el coach, para el hotel, para todo claro. eso Entonces, es como un alivio que tienen como para seguir avanzando y poder participar en otros torneos y evolucionar. Así que estamos muy felices por Tommy, que aparte es una gran persona, siempre nos se denota. Es, es un chico buenísimo, buenísimo. Eh, y está, eh, bueno, así que bueno, eh, muy bien el desarrollo de este fin de semana. Ahora vamos a las chicas. Vamos a la quinta Qué bueno, lindo eh, eso que tienen. Es, esos, ¿Cómo está el tenis con el tema de los trofeos, eh? Cada vez más raro. que Todos los trofeos son diferentes. <risa> Total. Son diferentes. Esto es, es muy particular. Eh, estamos hablando de Estados Unidos, de, Hugh, de Charleston. Se jugó un WTA que daba 500 puntos. Y la final fue entre la, bueno, On Jabeur que está vestida de blanco que es la tunesa que rompió el esquema de su país y hace, el año pasado le han dado un reconocimiento por ser la deportista más destacada, porque es, es, es, saben que en Túnez son muy machistas, hay una cultura muy, muy especial con respecto a lo que puede desarrollar la mujer, lamentablemente, eh, si bien hoy avanzó todavía, son muy conservadores, eh, con le ganó a la Suiza Belinda Bencic. Belinda Bencic siempre jugaba dobles en la Copa Hotman con Roger Federer o sea, porque siempre jugaban del mismo país Belinda eh, el año pasado acá en Charleston se dio la misma final entonces eh, había ganado Belinda y ahora increíblemente se repite y en esta vez ganó Jabeur por 7-6 y 6-4. Fueron dos horas de partido, yo lo vi y realmente fue un partidazo digno de una final. Así que muy bien, las chicas. Vamos, las chicas, como decimos siempre. Vamos, <ríe> las chicas, claro. Hay que apoyar el tenis femenino. Tal cual. Bueno, nos vamos a lo que hablábamos al principio, ¿no? De este, este torneo tan lindo en Mónaco. Y también alguien que me trae recuerdos de esta ciudad y también todo lo que pasó, ¿no? Con, con la princesa, él siempre eh, en sus amores, bueno, ¿Te un grande, sí, un grande de los grandes, los más jóvenes quizás no lo saben tanto, pero bueno, eh, Willy es lo más de lo más para nosotros, para el tenis argentino y para el tenis del mundo, ¿verdad? Tal cual. Bueno, ayer Pian, su señora, subió esta foto, eh una foto en el cual, bueno, eh, sabemos que está pasando por un, una enfermedad, eh, Guillermo Vilas, eh, hasta, hasta, desde que se comentaron el tema de esta enfermedad, y que se filmó, digamos, eh, el documental de Netflix, no había fotos de Guillermo, uh -huh. eh, yo primero cuando la vi dije no no no no la voy a subir, pero después todos los medios, inclusive los diarios, en todo el mundo dio vuelta esta foto y no nos podía faltar. Eh, se mostraban fotos en las cuales se veía la mano de Guillermo, Guillermo con Guillermito, su hijo, claro. eh, con sus otras hijas, con, con que él como que le manda flores a, a su esposa. Y bueno ayer decidió subir esta foto que lo vemos a Gran Guillermo nacido en Mar del Plata. Al, Ahí, otro certita, mar platense. Que actualmente, oh, perdón, no te escuché. Or, otro mar platense, ¿no? Eh, como sí. nuestra, la zona, ¿no? El mar del Plata, ¿cómo está? Con el, los grandes mar del Plata y ta, Mar del Plata, Pinamar y Tandil. Tal cual, vamos. Mar del Plata, Medamar y Tandil. E, y bueno, eh, entonces esta foto en la cual se lo ve a Guillermo... Eh, bueno, el amor después del amor, ¿no? Sería un título para, para esta foto, en la cual, bueno, su señora decidió mostrar esta imagen de Guillermo, la realidad, eh, que bueno, asumir ¿no? La la, realidad. Esta, eh, es la realidad. esta es la realidad. Esta es la esta realidad. Es la realidad. La, acá eh, me preguntan, con... Andrea, si si sabes de la enfermedad, ¿cuál es, no? Porque también muchos. Mucho tabú, ¿no?, con respecto a su enfermedad. Sí, sí, no, bueno, ya, ya se dijo públicamente, es un Alzheimer avanzado. Uh -huh. Es un Alzheimer avanzado. Este, bueno, está en, es muy bien atendido en Mónaco. A su esposa la eh... reconoció, porque mira el beso en, ¿no? en la frente de su esposa, así que la reconoció. Sí, exactamente. Vos sabés que, Guillermo, cuando la bruja, eh, como recién comentaste... Eh, él tuvo a las mujeres más bellas del mundo cuando fue tenista, inclusive es en verdad. su época Carolina de Mónaco, yo en un, no sé si con te he contado, en mi casa siempre se compraba la revista Gente, y yo en era chica y mmm, a mí me gustaban los vestidos cómo se vestía Carolina y Estefanía sí, de es. Mónaco una me encantaba era, la era princesa era... rebelde también para la época sí tal cual tal cual hijas de Grace Kelly una que bueno que dejó la, una una actriz hollywoodense que, que dejó todo eh, todo por, se casó con el príncipe reinero, una historia que a mí de chica de princesa a me apasionaba y cuando yo veo que está saliendo con Vilas Empiezo a ver a ver Vilas, empiezo a verlo en la televisión, ahí empieza mi historia con el mundo del tenis, porque Vilas claro. ya estaba como en el final de su carrera. ¿No? Claro. Este, y bueno, y tuvo un romance, no muy largo, no fue muy largo el romance, pero con la mujer más linda en este en este momento del planeta, total, total. la más codiciada, y él también, él también. Él también, bueno, Picarón, era un picarón. De todas maneras, yo me acuerdo. Fue todo un furor porque la gente empezó como a apreciar el tenis, a vivir tenis, a respirar el tenis con Willy. Era eh, eh, que, como que ¿no? el deporte acá en Argentina. Se levantaba todo el mundo, la familia a las madrugadas a ver los partidos. Yo era chiquita y me acuerdo de eso. Era toda la familia levantarse claro. a la madrugada a ver los partidos de Guillermo. No, no, muy bueno. Claro. Nos seguimos levantando a la madrugada para ver los partidos, pero en esa época era como que teníamos menos información, porque no es ahora que tenemos canales deportivos y streaming las 24 horas en que podemos, era diferente. Había que escuchar el noticiero y, y ver el partido como dice Cari. Así ah, que bueno, total. después él decide, él sigue con su soltería, y cuando es grande dice, me voy a ir a un lugar, se fue a, creo que es de Corea, este, la señora, y voy a ir a un lugar donde nadie me conozca. Entonces eh, se quedó ahí unos meses, la conoce a, a Pián eh, y cuando la conoce, ella no sabía quién era. Claro. Se enamora no la de él sin saber que era Vilas, era su Qué propósito, hermosa. por eso dijo, yo voy a lado. Vuelve, se la trae a la Argentina, y bueno, finalmente tienen tres hijas y un varón, y formaron una familia acá, se casaron, ya, casualmente se casó en la misma iglesia donde yo tomé la comunión del colegio que yo iba en Belgrano, Ajá. en el barrio de Belgrano, en el, la iglesia de Las Mercedes, se casó ahí, y bueno, formalizó todo eso, tienen una casa en River, que Eduardo Pupo nos cuenta muchas veces que es el que sí. tiene la llave y sigue armando todo, todas estas exposiciones que se están haciendo de Vilas, que inclusive está el centro eh, de Guillermo Vilas con cosas de él en Mar del Plata, y ahora se abrieron en dos lugares más, eso lo vamos a informar en la próxima, eh, en la próxima salida, eh, y bueno, y decidió quedarse en Mónaco, donde tiene un complejo de canchas con su nombre, eh, su hija sigue jugando, Annanin, su hija mayor, y que ya imagínate tiene creo que 16, 17 años, y bueno, que ahora están reinstalados ahí en Mónaco, donde claro, en este momento están. se está jugando el torneo. Ya está, ya, ya se, está, se queda, ya ahí, se ya ya queda ya ahí, se queda ahí. Bueno, Así que bueno, el gran, willy, el gran willy Exactamente, tuvimos, tuvimos noticias. Bueno, Así seguimos que, bueno. con las chicas. Eh, Seguimos con las chicas. Bueno, este es el equipo argentino que va a jugar la Billie Jean King Cup en Cucuta, eh, Colombia. Bueno, acá hubo dos grandes bajas. O sea, eh, primero la de Lourdes Carlet, eh, que avisó que había tenido una lesión en, en el torneo que había jugado anteriormente, entonces que quería resguardarse. Y eh, la otra es Nadia Podoroska que como viene de una lesión quiere cuidarse porque quiere eh, desarrollar un buen torneo en Roland Garros y esto aunque no quiere tener el desgaste antes de, aunque falta desde Roland Garros entonces bueno hay algunos debut acá estamos en el equipo la, bueno acá tenemos a, a Mercedes Paz a Mecha Paz a la Capitana que eh, a, al, eh, en la otra punta está Flor Labat de la Asociación Argentina de Tenis. Y después el equipo está formado por Guillermina, voy de izquierda a derecha: Guillermina Naya, Martina Capurro, eh, perdón, Berta Bonardi, Martina Capurro, eh, Julia Riera y ellas son las cuatro que van a representar a la Argentina. Van a jugar con un sistema con otros países de round robin, es decir, juegan todos contra todos, de grupitos y los, gana, y los dos países ganadores de cada grupo, pasan a la semifinal, y ahí juegan a al final. La idea es, eh, bueno, lo que ellos están jugando es la zona americana 1 para poder subir de nivel y poder seguir compitiendo, ya que la otra vez perdimos, entonces tuvimos que bajar. Así que ya empezó hoy, así que les vamos a contar cómo le fue a las chicas en el próximo programa o en las redes sociales, mejor dicho, vamos a ir contando. Y eh, le deseamos muchos éxitos, muchos éxitos, porque realmente este, bueno, ante la baja son chicas, hay chicas debutantes. Eh, eh, chicas que están representando a nuestro país, así que bueno, ojalá que le deseamos lo mejor, vamos a ver cómo les va en el día de hoy. Tal cual. Bueno, y seguimos entonces con la última foto del mundo del tenis, eh, para sí. ir cerrando este martes de pelota, pelota, raqueta, raqueta. Un grande. Volvió Nova Iokovic. Eh, Nova Jokovic, este... Nova Djokovic finalmente está en Monte Carlo, Ajá. muy bien recibido, ya se levantó la, el tema de Estados Unidos, así que acaba de, de ganar, estaba justo en vivo, por eso me estaba fijando eh, el score, eh, acaba de ganar, así que pasó a segunda ronda, eh, espera que te quiero decir con quién ganó. Ya me sale el score. Eh, terminó hace un ratito el partido. Está justo. Yo estaba preparando el programa. Acá está. Le ganó a Iván Gakov por 7-6 y 6-2. Así que ahora. Puede jugar el abierto. Ya no hay más restricciones. Así que por lo cual. Los fans de Nova Jokovic, eh, Que está impecable. Elástico. Hoy lo, vi una partecita del partido. Después me puse a armar el programa. Pero... Eh, Realmente es un gran candidato a este título, y, y bueno, vamos a ver cómo estaban sus hijos ahí en la, en la tribuna... Eh, ahora viste que viajan en familia claro. así que bueno, para los fans eh, no va a estar Rafael Nadal que fue una baja, o sea, no va a estar Rafa Nadal, así que bueno lo vuelve Nova con todo y bueno, eh, ya se terminaron las previsiones, así que ya puede entrar en los torneos que él se anote así que bueno, va a ser una semana intensa con todo lo que es este... ah les quiero... Eh, ah, ¿qué pasó? no <risa> Del Potro, ¿A que no teníamos novedades, tenemos todo, está sacando una foto, vayan al Instagram, chica, porque la foto del Potro está, eh, no sé, promocionando una del Miami, eh, está full, eh, ayer hablé con, tuve la oportunidad de cruzar unas palabras con su primer entrenador, con el Negro Gómez, en este y, que estaba acá en Buenos Aires, justo, justo, le mandé un mensaje, lo pude hablar, y que habla, fue, fue el, su formador, su, su, gran formador, pero si sí, continúa la relación, y bueno, le pregunté por el tema si iba a jugar en, en el abierto de Estados Unidos, y dice que desde el día me dijo que él colgó la vincha en la. ¿Te acordás en la red, cuando terminó el partido acá en uh -huh. Buenos Aires? Bueno, vino a pelotear el otro día, o sea, estuvo peloteando con él. No sé si antes o después que fue a Estados, que antes de irse a Estados Unidos. Dice que pasó muy bien todas las pelotas, pero que lamentablemente él está buscando opciones para la rodilla, no la está encontrando, así que bueno, va a ser un partido como para despedirse eh, en el lugar donde él fue más feliz y donde obtuvo uno de sus títulos más importantes que es el abierto de los Estados Unidos. Así que lo vamos a ver, una despedida de Del Potro que ya me confirmó que sí le preguntó a él y dijo sí jugala como la pueda jugar pero jugala no deje de hacer lo que te gusta así que fui directo a la fuente bien. a preguntar eh, ¿Y cuándo claro, va a claro porque esto yo le preguntaba oh, firmemente en el abierto de Estados Unidos ¿no? no está la fecha todavía ah, del bien. partido de Juan Martín pero la vamos a informar eh, qué lástima que no vos, jugó acá dijiste, en Argentina no más allá de Sí, no, Todos sí, sí, hizo el partido en Argentina el año, este año, no, el año pasado, ¿te acordás? Sí. Con Federico en primera ronda, se notó en el Argentina Open y perdió en primera ronda con Federico Del Boni. Si la agarra, se despide del público, se quita su carácter, vincha característica, la deja. Eh, que ahora vamos a poner la a joderita, lo que voy, era, digo que sí. este cierre, ¿no? Hubiera quedado o así o jugar de nuevo en Argentina, pero está bien, es un lugar donde él este. Eh, realmente fue feliz como lo dijiste vos hace un ratito. Nada más. es Claro, él, tiene una, claro. A, él, a él es muy querido y a... en <risas> exactamente. Y vos el otro día dijiste algo que también me comentó el cómo, cómo, cómo si podemos esperar con una persona que fue, que se lesionaba y volvió a ser tres del mundo, que se lesionaba y volvió a ser cuatro del mundo, como tres operaciones de muñecas, eh, y le hice esa pregunta. Le pregunté, le digo, mira tan residente con las lesiones, todo eso, ¿cómo ve lo de la de rodilla? No, la de rodilla es otro tema. La claro. de la rodilla, eh, por más que haga un trasplante de rodilla... Exacto. no tiene garan las garantías como para, para poder volver. Pero bueno, va a ser esta despedida, lo vamos a ver seguramente por la televisión en la cancha, así que bueno, hoy traje información variada, de, <risas> de todo, de Andrés. todo, Andrés, de todo. Bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo martes, ¿sí? Te mando un beso grande. Con todo Mónaco y toda la información del mundo del tenis. Un beso grande para todo Pinamar y toda la costa atlántica. Así es. Chau, hasta chau. la próxima. Hasta el martes. Chao, chao. Andrea Versace y el mundo del tenis. Quédate con nosotros. Me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. 3 de la tarde. Haciendo de tu tarde la mejor tarde de tu vida. Ya...